a todos, bienvenidos nuevamente a otro video del canal de YouTube. Mi nombre es y yo soy de Papelería Studio y en este video te voy a estar enseñando cómo empacar una orden utilizando la caja gratuita del correo Flatrate Pequeña. Yo utilizo dos stickers en todas las órdenes Utilizo un sticker que yo diseñé Este sticker y este otro están disponibles en la tienda online En papeleriastudio.com Puedes ordenar los tuyos con tu logo Igualmente con tu página en la parte de abajo Yo utilizo estos dos stickers Uno para sellar en la envoltura Y este lo coloco en la parte de afuera de la caja Bueno, ¿qué vamos a estar utilizando? Yo voy a estar utilizando pequeña, esta es la caja pequeña flat rate que conseguimos en el correo ok, yo lo que hice fue que le coloqué tape en estas esquinas para asegurarme, verdad, que ella esté estable mientras yo empaco mi paquete yo voy a estar utilizando este papel, un tissue paper que yo mandé a hacer con mi logo, ok o parte del logo y entonces lo voy a, a colocar aquí. Voy a estar enviando unos enters para un nuevo boutique. Y entonces lo que voy a estar haciendo es que lo voy a estar colocando aquí en la cajita. ¿Okay? Y entonces voy a cerrarla así utilizando mi sticker de gracias por tu compra así que esto lo voy a cerrar así voy a acomodar este tissue paper por aquí por adentro igualmente este voy a un poquito hacia adentro igualmente por acá para que el cierre bastante bien y así quedó ¿okay? por aquí le coloco ese sticker de gracias por tu compra Ahí quedó. Luego encima le voy a colocar esta tarjeta en papel perlado que yo hice. Y en la parte de atrás tiene un mensaje personalizado. Y luego de eso encima va mi tarjeta. Esto lo voy a cerrar. Voy a levantar por aquí. ahora sí y entonces aquí cerramos completamente nuestra cajita y ahí quedó aquí está nuestra cajita y entonces por aquí voy a colocar el label que utilizó mi impresora de rolo esta impresora ella imprime stickers por aquí les tengo una muestra esto es un ejemplo eh, de cómo sale La impresión Y entonces esto va aquí en la cajita Y entonces este sticker Se lo coloco aquí arriba ¿okay? Así que lo que voy a hacer es que voy a colocar El sticker por aquí Para que vean cómo queda Lo coloco por aquí Y entonces ya luego que yo imprima ese label Lo voy a colocar por aquí Ok, esto simplemente es un label de ejemplo, pero quería ver, quería que ustedes vieran cómo se ve el paquete ya listo para enviar con el label. Así que ya saben, cualquier duda o pregunta me pueden dejar un comentario en la parte de abajo para contestarle todas sus preguntas que ustedes tengan. También les voy a dejar un link para que eh, puedan conseguir la impresora, los accesorios para imprimir y también les voy a estar dejando donde pueden conseguir su propio papel tissue con su logo y así puedan utilizarlo para sus paquetes y sus envíos. Y bueno, recuerden suscribirse al canal de YouTube y darle like al video si les gustó. Nos vemos en la próxima.